es miércoles 24 de julio a las 7 menos cuarto de la tarde se da la noticia de que aparentemente la Intendencia de Montevideo llegó a un acuerdo con las empresas de transporte para que no dejen de circular por eh, la zona de la Facultad de Ciencias. Es lamentable que hayamos llegado a esto. No es la primera vez que transporte público, que líneas de ómnibus, que los taxis dejan de ir, dejan de circular por determinadas zonas producto de la delincuencia, producto de la violencia. Es increíble y es la mejor demostración de que han ganado los malos, de que son los delincuentes los que dominan, son quienes mandan, son quienes dicen por dónde se pasa y por dónde no pasa un ómnibus. Y el que sale perdiendo siempre es el, el, el que no debe ser perjudicado nunca, el que trabaja, el que estudia, el que se sacrifica, y ve cómo por su zona, por su barrio, los ómnidos dejan de pasar o pasan a muchas más cuadras, quedando expuestos, más expuestos aún, a esa misma violencia, a esa misma delincuencia. Con ese mismo criterio y sin manejar elementos públicamente de convicción, el intendente de Canelón, Escarámbula... Nada más y nada menos que suspendió el acto del 19 de junio, porque habían, según él, determinados elementos de violencia que se podían suscitar y que no aseguraba la integridad de la gente que allí estuviera. El sábado estuvimos, el sábado pasado estuvimos con Pedro en Manga, en esa reunión que organizó el Movimiento de Obreros Comerciantes y Granjeros, de Álvaro Martínez, y uno de los reclamos que la gente hacía era que hay ambulancias que no entran a determinadas zonas por ser consideradas zonas rojas. Hemos llegado a una situación que realmente no debe ocurrir, una situación realmente increíble, y todos nos preguntamos dónde está la policía, dónde está la seguridad, dónde está el Ministerio del Interior, que siempre... Lo vemos al ministro explicando, dando explicaciones, diciendo de, de qué manera se actúa la delincuencia, si son ajustes de cuentas, si la culpa la tuvo la víctima o no. Y no lo vemos actuando para evitar que estas cosas pasen. Esperemos que la evolución de estos días nos traigan buenos resultados y que estas situaciones se dejen de dar. Hasta la próxima.